Hola familia, eh, hoy os traigo un pequeño vídeo sobre cómo hacer un poco de trabajo automatizado en Photoshop pero no me voy a centrar en, en las acciones ni, ni en, scripts, en scripts hechos por nosotros sino en cómo conseguir que Photoshop funcione como un generador de informes básicamente rellenando campos de, de nuestro archivo con, con valores que tengamos en otro sentido esto es muy útil para hacer eh, listados, por ejemplo, aquí tenéis la, las miniaturas de los vídeos de 100 capítulos de soledad de mi serie de Minecraft en, en Youtube y mmm, tenía que hacer 100, 100 entradillas para, para las miniaturas y bueno, una opción era hacerlas a mano, una a una, editando el PSD o buscar alguna manera de automatizar esto entonces eh, Photoshop te lo permite Photoshop. Te lo permite y es lo que voy a comentar. Eh, también tiene la utilidad de hacer, por ejemplo, eh, documentos como cartas del juego para hacer los juegos de mesa. Si tenéis muchas cartas que son, que tienen la misma, el mismo formato, pero el texto es diferente o las imágenes son diferentes, podéis utilizar este sistema. Y también para las traducciones. Podéis tener un archivo de texto con, con los textos en un idioma y que alguien os los traduzca si no lo vais a hacer vosotros. Y basta con pasarse a Photoshop para que los meta cada texto del de, de idioma que queráis en una colección de, de imágenes. Así que vamos a ir. Además, os voy a explicar también cómo pasarlas a JPG. Porque generalmente lo o sea, generalmente no. Lo que hace es generar PSDs. Que no los vais a poder importar en otros programas normalmente. Salvo sea, que tiene, sean compatibles con, con el formato PSD de Photoshop. Así que ¿verdad? vamos a darle. Vale, pues abrimos nuestro documento de Photoshop, nos bueno, lo creamos, le a uno nuevo, eh, 300 por impresión, 2,5 por 3,5, voy a hacer como una, una carta de tamaño póker de juego, eh, voy a hacer unas guías, supongo que tenemos un título, por ejemplo, en imagen, aquí esta imagen, eh, aquí hay un título en el centro, y abajo una descripción con sus márgenes así que aquí bueno aquí no nos hace falta el texto, perdón aquí este es el título uy eh, como no sí, vale tontería no hagáis eso escribir algo porque si no es cuando como no tenéis configurado Como bueno, tenéis configurado que hacer el clic y no la pilla, no pilla la, la, la capa, perdéis la forma de editarla fácilmente. El texto que pongáis dentro da igual, ¿de acuerdo? Eso no, no importa. Eh, ¿vale? Esto está título y esta es descripción. Importante que coloquéis aquí en el nombre de la capa eh, una, una palabra que identifiquéis eh, fácilmente, ¿de acuerdo? que sea descriptiva, para la rebuznancia porque si no la vais, la vais a liar y eh, ahora que me queda por aquí, bueno, os explico cómo va esto con el texto eh, seleccionáis la capa que queráis y ahora le dais a imagen, eh, variables dados cuenta que no tengo dataset, hay, hay dos partes en la asignación de, de textos automática una cosa es definir Qué, qué capa va con cada dato y después definir la entrada de los datos. Por ejemplo, podemos definir que en el documento vaya con cierta columna de cierto archivo, que ahora vamos a ver, y en los datasets podemos tener un dataset por ejemplo, para inglés, otro para español, otro para italiano, para diferentes idiomas. Eh, nos va a hacer falta un archivo de texto. Eso implica que me voy a abrir... voy a hacer con el Notepad para que no... para que no liéis. Uy, uy, para, para. Estoy renderizando el paralelo y es horrible. Os creáis un archivo de texto eh, vacío que, bueno, vacío, o el contenido que tengáis o bien lo hacéis con, con Excel o con una hoja de cálculo cualquiera porque lo que os hace falta es un archivo en el que tengáis en cada columna un, un, un dato, o sea, un tipo de dato, uno de los campos de, de la imagen. En nuestro caso tenemos eh, título y descripción. Este título y esta descripción en la primera columna, en la primera fila, deben coincidir con los nombres que tengáis aquí. Así que título eh, va en la primera columna y descripción en la segunda. Lo de separado con un tabulador, ¿vale? Con el tab. Entonces, aquí escribir lo que, lo que necesitéis. Voy eh, a ser súper original. Carta 1, descripción. Esta es la carta 1. Intro, cambios de línea. Carta 2. Esta es O, oh, la carta 2. y así. ¿De acuerdo? Allá para la tilde. Que si no me duelen los juegos. Este archivo lo guardáis. ¡Hala! Y esto va a ser cartas. Ahora lo tengo de temporal. Tengo un archivo con, con los títulos y las descripciones. ¿Cómo se lo asignamos? Bueno, lo primero es decir lo que he comentado antes. es Seleccionamos la capa, vamos a imagen, variable, define. El tema de es porque aquí ya viene marcado, previamente marcado. Aquí tenemos un campo de visibility, eh, puedes eh, asignarle, creo que recordar, un, un lógico, porque puedes querer que un campo se vea o no se vea, eso para brain town es muy útil, por ejemplo. Y aquí un, un reemplazo de texto. Eh, ¿Nombre de la variable? Pues descripción. ¿Te das cuenta? O sea, os he dicho que tenéis que tener el mismo nombre, básicamente tenéis que tener el mismo nombre para que podáis verlo. Porque podáis eh, linkar aquí, no es que sea obligatorio, no, no, no, no relaciona el archivo de texto directamente con el nombre de la variable. Pero si aquí le ponéis capa 1, pues, eh, todos sabemos que después capa 1, capa 2, capa 2 copy, eso no es muy ordenado. Bueno, entonces para descripción, descripción, y para título, text replacement, con título. Aquí sí es donde tenéis que poner el nombre de la columnita que hemos abierto en el notepad, ¿de acuerdo? Ok. ¿Vale? Hemos, hemos, hemos linkado descripción con descripción y título con título. ¡Hala! Y diréis, bueno, ¿y en qué momento le decimos qué archivo usar? Pues ese es el truquete. Ahora nos venimos otra vez a imagen, variables y a datasets. Como hay variables definidas, porque lo que hemos hecho es definir variables en el documento, ahora se nos habilita el dataset. Así que con datasets eh, podemos hacer, tenemos más dos opciones, definir datasets. Eh, ¿Dónde estaba esto? a ah, importa tenemos aquí un botón de importar Tengo aquí la, la, la, el archivo del, de las métodos de minecraft seleccionamos el archivo eh, nos vamos a de temp, de acuerdo aquí perdón, de temp cartas txt, que es el archivo que hemos hecho con el notepad y lo abrimos eh, replace bueno si queréis, si tuviera cargado uno previo esto importaría y este sí es importante que es que el nombre de las variables sea la primera la primera columna no sé por qué dice columna debe ser primera fila pero bueno esto lo que hace es que os toma el nombre y, y si os dais cuenta él se da cuenta que en el archivo de texto tiene unas columnitas con nombre y valores aquí podemos navegar por los diferentes valores y si sí, me quito esto de aquí veis que cuando me muevo por aquí ¿Veis? Os va sustituyendo el, el texto automáticamente. Así que aplicámonos. Okay. eso es porque tengo el preview, ¿vale? Si no le podéis preview, no, no vais a ver nada. Ok. ¿Vale? Ya, ya le hemos asignado la, la lista de, de textos a la, a la imagen, a, la, a nuestro PSD. Ahora ¿qué nos falta, pues un export. Y en el export tenemos datasets as files. Eh, voy a seleccionar la misma folder de antes, que es la de temporal no quiero quedarme con basurilla de la tutorial que hago y aquí podéis componer el nombre eh, podéis poner el document name, que ahora mismo no está, salvado, no está grabado por lo cual esto podría ser un poco raro, va a ser un title bueno, grabad siempre si queréis poner un del score, un espacio y un número de secuencia. no sé si esto se puede configurar más porque en realidad cuando tienes más de 100 elementos esto es bastante poco eficiente, pero no sé, por ahora creo que es lo único que tengo, yo uso el Photoshop CS5 que es el que puedo usar y estas son las opciones que me da aquí os daréis cuenta de que solamente os que grabar con PSD poniendo mayúsculas en minúsculas eso significa que no estáis generando JPG vale vamos a hacer primero esto vale, ahora empieza a recorrer y empieza a generar los archivos, me voy a ir aquí a the Temp. va, aquí tenéis los 4 uno por cada por cada línea que hemos metido sin contar los títulos Entonces, estos archivos, podéis abrirlos en Photoshop Si sí, me deja, veis, Y tiene la carta donde está la carta 1 Ahora viene la segunda parte, que es interesante Es la parte en la que utilizamos eh, un script que viene ya en Photoshop, que es el Image Processor y con Image Processor pillamos la carpeta. Aquí os, saca, os va a preguntar eh, imágenes que quieres procesar, de dónde quieres guardarla y el formato. Básicamente es un, un batch, un proceso por lotes de abrir cada imagen y grabarla. Eh, hemos dicho estamos en Temp. Pues en Temp. Eh, no quiero incluir la folder eh, vale, el primero nos da igual, queremos grabar en la, la misma localización, por ejemplo y aquí le decimos si queremos grabarlo como JPG, como otro PSD con, con algún, alguna redimensión y tal con compatibilidades o como TIFF Es importante que si estáis haciendo algo en CMYK lo grabéis como TIFF para grabarlo, para usar después las imágenes, ¿vale? no, no JPG porque no nos guarda la información Aquí la quality, la quality, pues desde 1 hasta 12, igual que en el, en el slide que sale cuando grabéis imágenes. Eh, con 9, por ejemplo, para el contenido digital white. Si lo queréis para, para las cartas, yo lo grabaré como TIFF. ¿De acuerdo? Y hasta aquí puedes además añadirle después una acción que tengáis definida. Pues vamos a darle un run. Si, si lo hubierais puesto en jpg, pues salir en jpg. Y aquí veis, os genera una carpeta con el nombre de la extensión. Vale, con cada una de las imágenes. Carta 1, está la carta 1, está la carta 2, está la carta 3, está la carta N. Y así se hace esto. Eh, solo falta explicar un poco cómo añadir una imagen y ahora, ahora lo comento. Vale, para un momentito tenía que prepararme las imágenes y aquí las tenéis. He colocado cuatro ilustraciones de Brain para probar y aquí están y hacemos exactamente lo mismo que con el texto Entonces, en, en nuestro archivo de texto, de, donde definimos cada uno de los datos eh, añadimos una columna, que es imagen, pues, llamadla como queráis y aquí lo que tenemos que poner es la ruta al archivo Esta ruta eh, es en relación a, a donde esté grabado el archivo, de acuerdo donde se, donde se genera eh, Yo no tengo grabado el mío y creo que también te toma como referencia la salida anterior o algo por el estilo porque no no, no caca entonces <ríe> funciona en cualquier caso lo primero es vamos a grabar save as eh, vamos a dar no temporal aquí la rota que queráis y esto vamos a usar variables vale ya tenemos esta archivo variables voy a borrar todos los anteriores que este ha generado incluido los tips eh, sí, sí, sí, sí, sí. No sé por qué me he metido en la carpeta, me he dado Vamos a borrar también este instalador este que no se puesta ahí. Y aquí tenemos el, el archivo. Ahora ¿qué hacemos? Nos creamos una, una, una capa nueva y, y seleccionamos dónde va a ir la imagen. En nuestro caso a ir aquí. Y a esta capa pues la llamamos, qué sé yo, ilustración. ¿Vale? Igual que hemos hecho con descripción y título. De igual manera, nos vamos aquí a variables, definimos. ¿Qué pasa? Que ahora en lugar de text replacement nos aparece un pixel replacement. Y aquí ¿qué hacemos? Lo mismo, le colocamos el nombre de la columna que hay aquí. En este caso aquí la hemos llamado imagen, pero por mantener coherencia la vamos a llamar esto ilustración. No os olvidéis de guardar, así que ya recordad, cada una de las variables del texto y aquí las de las imágenes tenemos nuestro archivo de texto y ahora aquí pues eliges como quieres que se rellene lo, lo recomendable es que tengáis imágenes del tamaño exacto donde van a ir y así controláis no tenéis que estar aquí diciendo el algoritmo usar si, si encajar, si llenar eh, yo voy a colocar aquí un fill con alineamiento centrado Mismo, mis imágenes no encajan, simplemente quiero que veáis y el clip porque así me recorta la, la bonding box esto bichearlo y probar hasta que encontréis cuál es la opción buena aunque lo suyo es que yo, yo os digo que tengáis el tamaño exacto. Eh, siempre es visible. Pues nada, grabamos. Y ahora, creo que sí. Bueno, podría haber cerrado. O Se me olvida siempre. Podéis vale, pasar aquí al define al, y al dataset. Si os dais cuenta, no, no os pilla la imagen. No sé si es que yo suelo hacer algo mal. Sí, porque ni siquiera aplicando. Pero yo suelo importar de nuevo igual que antes, y hacer un replace, ahora sí hacer un replace y cargáis veis, y ahora os sustituye cuando carga, siempre carga primero la, la imagen normal, hasta que la genera una vez por lo menos veis, si le doy a la siguiente, se va a salir en rojo y después con la imagen veis, es porque funciona así mis imágenes están descentradas porque no no las he medido, básicamente y ahora podéis jugar aquí con, con las opciones si queréis. Si podéis poner un flip, por ejemplo, que la línea hacia arriba. Y ya está. Y ya, una vez que tengamos esto, pues igual, eh, OK, imagen, eh, perdón, file, export, datasets files. Aquí mismo nos genera las cuatro cartas. Y ahora hacemos un script-image-processor si, sí, las que estén ahí la misma, esta es la que graba como jpg en calidad 9 mismo y vamos a ejecutar y aquí en la carpeta jpg que, ah mira, pues hay una que está mal ah, es que te graba la, no, no me había fijado, pero te graba también la, la que no tiene contenido, sin contenido pero bueno veis, aquí tiene vuestras Digamos que la plantilla también la guarda. Venga, ¿veis? Tenéis vuestras cartas generadas o el documento que queráis. Y solamente habéis tocado un archivo en Photoshop, con lo cual no tenéis por qué estar editando, grabando, editando, grabando, que es un poco enfermizo. Así que espero que haya sido útil y que podáis hacer muchos diseñitos con esto. Venga, nos vemos familia, ¡hasta luego!